Eh, buenas noches. Eh, bienvenidos a todos. El, el, en un par de minutos vamos a, a comenzar con la charla de marketing para emprendedores. Bien, bueno, vamos a comenzar. Eh, en primer lugar, bienvenidos. El, el, el IPM les da la bienvenida a esta, a esta charla de, sobre marketing para emprendedores. La idea, la idea de esta charla es un poco entender, entender un poco los conceptos básicos del marketing y cómo pueden ser aplicados en eh, pequeños emprendimientos eh, muchas veces pensamos que el marketing es es, es, es algo que está eh, reservado para las grandes empresas y, y lo cual lo, lo, lo cual es un error entonces eh, sin sin más eh, la agenda del de, de la charla de hoy vamos a comenzar con algunos conceptos básicos de marketing de qué se trata el marketing y algunos, a, a, algunas este, definiciones. Luego vamos a hablar un poco del mercado, competencia, y también sobre el comportamiento del consumidor, cómo compran las, las personas. Posteriormente vamos a hablar de la segmentación del mercado, ¿Por qué, se, por qué se segmenta, qué es una segmentación de mercado y para qué sirve. ¿No? Eh, Luego vamos a hablar de diferenciación y posicionamiento de marca, que es eh, una de las herramientas de marketing más importantes y es, es la manera como nos identificamos ante los clientes. Y finalmente algunos tips respecto de cómo asociar el marketing y, y el emprendimiento que nosotros estamos haciendo. Ok, entonces vamos a comenzar con algunos conceptos de marketing y, y, y, antes, y antes de hablar de qué cosa es el marketing, eh, vamos a, a, a aclarar qué cosa no es marketing. ¿no? Muchas veces confundimos el marketing con publicidad. Cada vez que vemos algún aviso publicitario, o alguna campaña publicitaria intensa, siempre decimos el, eh, que, que eso es el marketing, ¿no? De hecho, la publicidad forma parte del marketing, pero no es lo único. Entonces, eh, este es un primer error que debemos, debemos de tenerlo en cuenta. La publicidad la vamos a hacer eh, como parte de una estrategia de marketing y a eso es a lo que debemos, debemos apuntar, ¿no? Eh, también muchas veces confunden marketing con ventas, ¿no? Eh, las ventas, las ventas ya es el proceso propio del entregar el producto a cambio del dinero que nosotros recibimos por, el, por, por, por, por entregar nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Entonces la venta es una consecuencia de haber hecho una buena campaña de marketing, ¿no? pero no es marketing, no. Nosotros con el marketing, evidentemente, lo que pretendemos es que esto se convierta en ventas, pero no es que el marketing sea ventas, no. Entonces eso también es importante eh, dejarlo claro. El marketing fomenta el consumo. Eh, esto también es un mito, no. el, el, el, marketing, el marketing, lo que trata es de, de nosotros poder trabajar mejor nuestro producto, mejor, identificar mejor las necesidades y poder transmitirlo de una manera más adecuada para que el consumidor consuma finalmente lo que él desea consumir, ¿no? Obviamente nosotros vamos a, a, a tratar de que consuma nuestro producto, pero no con el marketing vamos a, a empujar a la gente a consumir más, ¿no? Entonces... Aclarados estos conceptos de lo que no es el marketing, vamos a definir al marketing eh, de una manera que creo yo es una manera bastante completa de definirlo. Eh, ustedes pueden, van a revisar muchas definiciones de marketing, van a poder revisar muchos libros de marketing y cada libro y cada autor tiene una idea distinta de lo que es el marketing. Entonces, no existe, eh, creo yo, un consenso entre los diferentes autores respecto de qué es el marketing. Pero sí todos coinciden con qué cosa hace el marketing, ¿no? Y entonces, por eso, esta definición es la que yo siento que es la que describe mejor. Porque habla de un conjunto de actividades que se hacen con el fin de identificar necesidades. Okay. Entonces, nosotros vamos a hacer muchas cosas para tratar de saber qué cosa quiere la gente. Y ahí es la primera parte que ven ustedes en el cuadrito, en, la, en el esquema, ven en la mano izquierda las necesidades y a través del marketing nosotros identificamos esas necesidades. ¿no? Luego, luego, también a través de otras actividades de marketing, ¿No? Porque las, las necesidades las identificamos como Haciendo un estudio de mercado, haciendo encuestas, preguntándole a la gente, ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué necesitas? ¿No? Entonces, hay un tipo de actividades para identificar, pero hay otro tipo de actividades que orientan a la persona, ¿No? Y entonces ya se comienza a generar un, un deseo de comprar, ¿No? todas estas actividades están relacionadas con la manera como distribuimos, cómo diseñamos el envase, cómo presentamos nuestro producto, y en función de eso nosotros tratamos, tratamos de que efectivamente el, el, el consumidor sienta ganas de comprar el producto que nosotros le estamos ofreciendo. Y hay un tercer tipo de, eh, de actividades que son las que ya propiamente hacen que toda esta identificación de necesidades, ganas de comprar, se convierta finalmente en una compra efectiva, ¿no? Que ya forma parte del estímulo. Ahí es donde entra la publicidad como parte del marketing, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba en antes. El mar eh, la publicidad forma parte de una estrategia completa, global de marketing y no es marketing propiamente dicho. ¿Y qué función cumple la, la publicidad? Pues cumple la función de estimular a la persona para que genere demanda. Una vez que la compra se hace, entonces luego viene la parte eh, de postventa, que es la identificación de la satisfacción del consumidor, si efectivamente el, la, la persona ha quedado satisfecha con el producto que le hemos, que le hemos ofrecido. ¿no? Y entonces, como pueden ver, el marketing abarca todo el proceso de compra desde que identificamos qué quiere el, el, el, el consumidor hasta que efectivamente compró y quedó satisfecho con lo que compró. ¿OK? Entonces, por eso es de que el marketing yo lo, lo, lo, lo defino como un conjunto de actividades, ¿no? Porque hay muchas actividades y cada una con funciones diferentes. Ahora, dentro de lo que es el marketing, tenemos dos tipos de marketing. El marketing operativo, que es el que posiblemente conocen todos ustedes, que es el que todas las empresas tienen. ¿Por qué? Porque para hacer marketing operativo necesitas un producto, si haces un negocio, el producto lo tienes que tener o el servicio, ¿no? Tienes el precio, ¿no? Tienes que publicitarlo, tienes que administrar el marketing, es decir, todo lo que hace cualquier empresa. ¿no? todo lo que hace cualquier empresa es conocido como marketing operativo o sea, tengo producto, tengo precio tengo un canal de distribución y tengo promociones y tengo publicidad y debo de gestionar mi presupuesto de marketing eh, es decir hago mi, mi, mi emprendimiento como ustedes lo conocen ¿no? pero en base a qué y respondiendo a qué tipo de estrategia normalmente ninguna ¿no? normalmente eh, estos emprendimientos se hacen en función de la experiencia, empuje, ganas, ¿no? A veces sí, con algún conocimiento porque es el negocio de la familia y entonces yo me meto y también lo empujo, ¿no? Pero no hay la primera parte, que es el lado de la izquierda, que es el marketing estratégico. ¿Ok? El marketing estratégico, que es de lo que vamos a hablar hoy, y que es el marketing que se hace poco cuando uno hace un emprendimiento, es el que identifica las necesidades, es el que hace todo lo que hemos visto en la definición anterior. Detecta necesidades y servicios que debemos atender, ¿no? analizo el entorno del mercado, analizo a la competencia, estoy pendiente de qué cosa hace el competidor, estoy pendiente de qué pasa en mi entorno, ¿no? Defino segmentos de mercado, es decir, me enfoco en un grupo de clientes, ¿no? Y defino las ventajas competitivas. Entonces, armo una estrategia y luego que armo la estrategia, paso al otro lado a hacer mi marketing operativo pero ya sobre la base de un plan, ¿no? Entonces, convierto el empuje y el esfuerzo y las ganas que no debo de perder, que tengo en el marketing operativo con mi emprendimiento, para poder hacer con las mismas ganas, con el mismo empuje, pero respondiendo a una estrategia, ¿okay? Esa es, es la gran diferencia entre marketing estratégico y marketing operativo. Vamos a ir definiendo y vamos a ir viendo en, en el desarrollo de la, de la charla un poquito de qué se trata esto de marketing estratégico. Otro concepto importante es el concepto de marketing mix o mezcla de marketing. ¿no? En castellano es mezcla de marketing. ¿Qué cosa es la mezcla de marketing? La mezcla de marketing no es otra cosa que la combinación de de lo que nosotros como conocemos como las cuatro p del marketing. O sea, ¿Cómo juego con mi producto? ¿Cómo juego con el precio? ¿Cómo juego con la distribución? ¿Y cómo juego con la comunicación dentro de lo que es mi emprendimiento? ¿Okay? definitivamente, definitivamente, eh, una de las preocupaciones más grandes de, en, en, en este tipo, en este tipo de, de, de, de, de emprendimientos muchas veces es el tema de precio ¿no? tenemos, tenemos la tendencia a, a, a jugar con el precio porque definitivamente el precio es una de las herramientas más flexibles que tenemos dentro del marketing mix cambiar el producto es más difícil, cambiar mi sistema de distribución es más difícil. Entonces, este juego del manejo del precio, el producto, la distribución y la comunicación, cuando responde a una estrategia planificada de marketing, es mucho más manejable que solamente cuando hacemos marketing operativo sin tener ninguna estrategia. ¿Ok? entonces. En esta parte, por el momento, quedémonos con el concepto de que el marketing mix es el manejo y la combinación de cómo administro producto-precio, distribución y comunicación. Bien. Entonces, eh, me olvidé de mencionarles al comienzo. Eh, yo voy a avanzar con, con, con la charla. Eh, y al final... Eh, todas las preguntas. Ustedes pueden ir, pueden ir eh, pasando sus preguntas conforme yo voy avanzando y al final de la, de la charla vamos a responder todas las preguntas e incluso de esa manera eh, una vez que yo responda, ustedes inmediatamente pueden, eh, como vamos a tener el espacio de tiempo, pueden hacer alguna repregunta si lo consideran conveniente. Entonces, para hacer la parte de preguntas más dinámica, la vamos a dejar al final. Eh, vamos a hablar ahora de mercado. Para poder entender el mercado, es importante estar bien ubicado. ¿okay? Bien ubicado de dónde estamos parados. Cuando nosotros, cuando nosotros estamos, somos la empresa, o sea, nuestro emprendimiento es una empresa, Okay. Nuestra empresa está enfocada hacia un grupo de consumidores. Este grupo de consumidores nosotros lo conocemos como mercado. Pero alrededor, alrededor de esta relación entre empresa y mis clientes, o sea, entre mi emprendimiento y mis clientes, alrededor de eso hay mucha gente, muchas cosas que alteran o pueden alterar, o pueden generar cambios en mi relación, en la relación que yo tengo con mis clientes, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos lo que se llaman factores del microentorno y factores del macroentorno, ¿ok? En el microentorno tenemos a los suministradores nuestros, ¿okay? Es decir, a las empresas que nos proveen de las cosas que necesitamos para otorgar nuestro servicio. Imagínense que mi emprendimiento sea una cevichería, mis suministradores críticos, pues será pues el, mi proveedor de pescado. ¿no? Entonces ese es un, un, un suministrador crítico. Entonces imagínense que yo comienzo a tener problemas de suministro. O sea, eso definitivamente altera mi relación con el mercado. ¿no? Si yo estoy acostumbrado... A, a, a comprar determinado tipo de pescado o mariscos y de repente me falla entonces eh, altera este es, es, es, esta relación ok intermediarios los intermediarios también influyen no si imagínense que yo soy una empresa pues que vende eh, que vende gaseosas no y de repente eh, tengo tengo eh, problemas con mi sistema de transporte o tengo problemas con el el el, el, el, el canal del canal de un canal de distribución en grifos por ejemplo hay una cadena de grifos que es mi suministrador es una tienda que es un intermediario y me deja de pagar no entonces se alteran las condiciones Ok otro factor del, del, del entorno micro es la competencia no? Entonces, la competencia o sea, a veces se pone agresiva, a veces se queda quieta. Yo tengo que estar pendiente de la competencia. Entonces, miren todas las cosas que nosotros... Y hay otros grupos de interés también que pudieran, que pudieran afectarnos, ¿no? Hay, hay, hay por ejemplo, eh, problemas sociales, ¿no? Que, que, que, que me bloquean una carretera y, y yo tengo un restaurante en la carretera. Entonces... No, no son ni mi suministrador, ni mi internet, son otros grupos que, no, que, que, que a veces ni siquiera tienen relación con mi negocio, pero que de alguna manera alteran esta relación empresa-mercado. Entonces yo tengo que estar al tanto de todo esto al momento de hacer mi estrategia. Otra cosa que no es menos importante y que a veces la vemos un poco más de lejos, es lo que se llama el entorno macro. ¿no? El macro entorno. En el macro entorno ya lo que tenemos que tener es una visión más de país, ¿no? Por eso se llama macro, porque es es una vis, una, una una mirada mucho más amplia, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros a, hacemos una mirada del macro entorno económico, de lo que estamos hablando es de cuál es el el el, el la situación económica del país, ¿no? Entonces, hoy día nosotros podemos decir, bueno, todavía tenemos un sistema económico más o menos estable, eh, es, no tenemos un gran crecimiento, pero eh, hemos tenido una devaluación relativamente importante. Eh, si yo soy un importador, el tipo de cambio este año me ha jugado un poco mal comparado con otros años. Entonces, son cosas que tengo que tener en cuenta. Si estoy pensando en el próximo año, ¿cómo me va a afectar el dólar el próximo año? Si soy un, ex, un importador o si soy un exportador. Entonces, esas variables económicas del ambiente macro tienen que importarme. ¿no? Eh, de la misma forma, la, la parte político-legal. O sea, no podemos, no podemos darle la espalda a la situación político-legal que estamos viviendo, ¿No? O sea, la inestabilidad política que estamos viviendo no es el mejor, no es el más auspicioso para este hacer un emprendimiento. Sin embargo, no es que no se deba hacer, sino lo que hay es que considerarlo en mi análisis de riesgo. O sea, yo sé que me estoy metiendo en un momento difícil, pero lo tengo que hacer. Lo que no puedo es no, no, no, no, no negar que estamos en un, en un proceso, en, en un, problema político legal, ¿no? Entonces, de alguna manera, puede impactar en el emprendimiento que yo esté haciendo, ¿no? Y no, y no puedo darle la espalda a eso. O sea, cuando uno habla de análisis situacional, no habla de que porque algo está mal, ya no hay que hacer nada. De lo que se, de lo que se trata, un análisis, es de saber qué está pasando, porque si yo sé qué está pasando, puedo tomar precauciones respecto de eso que está pasando para poder seguir adelante, ¿OK? Y, y, y si el tema es riesgoso, altamente riesgoso, entonces hay que hacerle seguimiento para reducir ese riesgo, ¿No? Evidentemente en un emprendimiento chico, ¿No? muchas veces el factor político legal eh, por más inestabilidad política que haya pues no nos afecta mucho porque somos un negocio chico, mira mi bodeguita mi bodeguita no me la van a expropiar mi bodeguita si se pelea el congreso con el ejecutivo para mí no me resulta mucho, mucho tema ¿okay? entonces no es que por eso de decía yo no es que eh, debemos de tirarnos para atrás, sino simplemente saber qué pasa y saber cuál puede ser el impacto que podamos tener. El tema medioambiental también es un tema importante dentro del ambiente macro, hoy en, en, en un escenario en el que, en el que el, las exigencias ambientales son, son grandes, ¿no?, esto puede ser un problema, puede ser una oportunidad. Hay muchos negocios que están creciendo al amparo de esta ola de cuidado del medio ambiente. Entonces, básicamente, básicamente, eh, de lo que se trata este análisis situacional es que no debemos, no debemos cerrarnos en esta mirada de que yo soy el vendedor y tengo a mi cliente y entre los dos nos vamos a arreglar todo. No nosotros tenemos un entorno que puede afectar esa relación y tenemos que estar pendiente de eso. ¿Ok? Aquí, aquí eh, eh, entramos con un poco más de detalle de cuáles son estos, estos, este, estos factores del ambiente macro, ¿no? Eh, aquí yo solamente quiero resaltar un punto adicional y es que estos factores del macro entorno, ¿no?, es algo que ninguna empresa, por más grande que sea, puede controlar. ¿Ok? Estas cosas ocurren. Y punto. ¿no? Es decir, por ejemplo, un fenómeno sociocultural. ¿no? ¿Qué fenómeno sociocultural estamos viviendo nosotros en los últimos años? Un, estamos viviendo un fenómeno sociocultural, eh, por, por ejemplo, del cuidado personal. ¿no? Hoy día, el cuidado personal dejó de ser un privilegio solamente de las mujeres, ¿no? Antes siempre, todo el mundo, las, las, las chicas eran las que se preocupaban de verse bien, de, de, de que se maquillaban, de que se pintaban el pelo, de que se hacían peinados para una fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, el hombre se cuida tanto como la mujer. Los hombres van al gimnasio, están permanentemente haciendo ejercicio, se hacen sus peinados, hacen cortes modernos, este, se pintan el pelo, ¿no? se, se, se, se, se, se, se arreglan las arrugas. Es decir, hay un cambio en la cultura del cuidado que ocurre y punto. O sea, eso no ha ocurrido porque alguna empresa estimuló, hizo, no son cambios en la cultura, así como los cambios políticos que hemos hablado en antes, ¿No? La política cambia, cambia un congreso, cambia un presidente, se mueve, entonces, y ocurre, y ocurre, y las empresas no tienen ninguna facultad de controlar eso, entonces, todo esto que ocurre en el ambiente macro, ocurre sin que las empresas tengan ningún tipo de interferencia en esto. Es por eso que a pesar de que nuestro emprendimiento puede ser muy pequeño, no podemos dejar de mirarlo porque estos cambios en el entorno macro de alguna manera pueden repercutir en este pequeño emprendimiento que nosotros estamos haciendo. ¿ok? Entonces, considerando de que no tenemos control, hay que prestarle la atención debida, ¿ok? en, en el caso del entorno micro, ¿no? Eh, lo que tenemos pues tenemos al mercado, a la demanda y al consumidor que vamos a hablar con un poco más de profundidad eh, en, en un momento no. pero ya hablamos de los proveedores y la importancia que tienen nosotros tenemos no solamente que tener una buena relación con nuestros clientes también tenemos que tener una buena relación con nuestros proveedores también tenemos que tener una, una, una buena relación con nuestros intermediarios ¿No? hoy día es toda una especialidad el eh, desarrollo de las relaciones con los intermediarios por la importancia que tienen, ¿no? imagínense, hoy día un autoservicio, por ejemplo, tipo UOM, Plaza B, metro son unos intermediarios muy importantes, ¿no? o sea, el nivel de ventas que tienen esas tiendas hacen que para cualquier empresa sea muy interesante el poder vender en esos establecimientos. Entonces, para eso hay que desarrollar una relación. ¿okay? El tema de la competencia también es parte de lo que tiene que analizarse cuando tenemos un emprendimiento. ¿no? O sea, eh, si yo vuelvo al ejemplo de la cevichería, ¿no? yo voy a poner una cevichería, pero seguramente la voy a poner y, y alrededor mío, posiblemente hayan otras cevicherías o de repente hayan otros restaurantes con los que tengo que competir y entonces yo tengo que ir analizando qué cosa es lo que ofrece cada una, cuál es la actitud que tiene, cuáles son los niveles de precio que tiene, qué tipo de servicios son los que brindan y luego tratar de establecer estrategias que me hagan diferente. ¿Ok? Otra cosa muy importante muy importante cuando uno hace un análisis es analizarse uno mismo, ¿ok? Siempre que se habla de análisis, eh, todo el mundo anda preocupado por la parte política, por la parte económica, que mis clientes, que qué hacen, los consumidores, cómo compran, la competencia, y, y, y, y, y nuestra preocupación grande cuando analizo es analizar qué pasa afuera. Pero qué importante es, al menos una vez al año, hacer un análisis de cómo estamos nosotros. Voltear hacia adentro y decir, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Qué cosa es lo que tengo? Y hablo, y por eso hemos puesto aquí, de analizar qué recursos tengo. Pero recursos no necesariamente económicos, porque también es importante. Pero, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? O sea, ¿realmente tengo la cantidad de gente que necesito? ¿Realmente la gente que tengo es la gente que necesito? ¿Está la gente capacitada realmente para hacer y dar el producto y el servicio que yo estoy ofreciendo y que los clientes se sientan satisfechos? ¿Hay algo que tenga que corregir respecto de la parte humana? ¿Mi gente está motivada? ¿Okay? Entonces ese análisis a, es muy necesario hacerlo con alguna frecuencia. ¿okay? De lo, lo mismo con la parte económica. ¿okay? O sea, yo tengo que saber con qué cuento. Tengo líneas de crédito, no tengo líneas de crédito, no. Tengo el cash, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo está manejando? ¿Cómo se están manejando mis finanzas? ¿Cómo están mis cuentas por cobrar? tengo muchos créditos otorgados, tengo mucho endeudamiento como empresa, ¿no? Entonces, todo ese análisis hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y, esto, y, y, y el análisis eh, financiero, posiblemente hay que hacerlo con mucho más frecuencia que el de recursos humanos, porque las finanzas de una empresa se pueden caer de un momento a otro si, si, si, un, si un cliente se me cae. Entonces, esto es algo que forma parte de mi análisis interno. Recursos tecnológicos y de infraestructura. Okay. Es decir, ¿qué cosa tengo? Tengo una bodeguita, okay, ¿y mi bodega cómo hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevo el control yo de mi mercadería? ¿Lo tengo en una computadora? ¿Lo llevo en un Excel? ¿Lo llevo en un software? ¿Boleteo? ¿Facturo? ¿Facturo electrónicamente? ¿Qué cosa tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Necesito? ¿No necesito? ¿Es lo suficientemente grande mi emprendimiento como para tener todo? Eh, digitalizado, mi factura inmediatamente genera un asiento contable en un sistema contable electrónico. O sea, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y todo esto forma parte ya de, de, de, de, de las necesidades de un pequeño emprendimiento. O sea, aquí no estoy hablando de grandes empresas. Todo esto ya forma parte de lo que muchos emprendimientos requieren. Ok, entonces... ¿Lo tengo o no lo tengo? Si lo tengo, en buena hora. Si no lo tengo, lo necesito. ¿Cuándo lo voy a necesitar? Es decir, esa revisión permanente de qué tengo y qué no tengo es lo que me va a ayudar a cada vez ir mejorando. Si no lo tengo, ok, en buena hora, no lo tengo todavía, no he crecido lo suficiente, pero es algo que tengo que comenzar a priorizar. Esto voy a necesitar pronto, esto lo puedo ir dejando para más adelante, pero si no lo miro, si no lo miro, mi empresa va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en el desorden. Y sobre todo, si el desorden es, está generado por un tema de facturación, me voy a meter con unos problemas con la SUNAT que mejor meto la plata y trato de hacer y poner todo en orden. Entonces, esta parte del análisis interno es fundamental para poder eh, desarrollar y crecer en mi emprendimiento. Cuando hablamos de mercado, estamos hablando del consumidor. ¿okay? Y entonces hay varias cosas que determinan la definición de un mercado. ¿no? El mercado es un conjunto de consumidores, o sea, no es uno, son varios, ¿no? que necesitan un producto determinado, que desean comprarlo, y que pueden comprar, porque hay mucha gente, a mí también, a mí me gustaría tener un Ferrari, ¿ok? O sea, me encantaría, yo de, deseo sobremanera tener un Ferrari, pero yo no tengo la capacidad de comprar un Ferrari, ¿ok? Entonces, yo no soy parte del mercado para un Ferrari, ¿ok? Entonces, esas, es, eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de un mercado. O sea, es, tienen que estar los consumidores, tiene que estar mi producto, el consumidor quiere, tiene que tenerlo, pero también tiene que tener la capacidad. Pero no solamente tiene que tener la capacidad, sino que también tiene que estar dispuesto a comprar. Porque de repente yo soy multimillonario, pero ¿sabes qué? Yo, a mí los carros de lujo pues no me llenan. ¿no? Yo prefiero viajar, y prefiero pasarme un mes en Europa de vacaciones, a pesar de que tengo la plata y puedo comprarme el Ferrari, pero no me gusta, pues, el carro, no me gustan los fierros, ¿no? Entonces, no solamente es la capacidad, sino también la disposición. Entonces, miren todo lo que involucra la definición, la, la definición de un mercado, ¿Ok? Y tenemos dos tipos de mercado, dos grandes tipos de mercado. O sea, podemos dividirlo en muchos grupos, pero tenemos dos grandes grupos de mercado. Un grupo que se llama mercado de consumo, que es el grupo de individuos que compran las cosas para usarlas. ¿okay? Y aquí tenemos la gran mayoría de productos. ¿okay? o sea Una gaseosa, el azúcar, el arroz, el té, la leche. Okay yo lo compro yo lo uso okay. y el otro tipo de mercado es el mercado organizacional Ok el mercado organizacional es un mercado muy distinto porque es un mercado que compra no para consumirlo el individuo sino para que lo consuma la organización. ¿Okay? Y típicamente está asociado a los procesos productivos cuando es industria o a los servicios que ofrecen algún organismo público o alguna institución, ¿no? Vamos a hablar un poquito más con detalle de eso. Cuando nosotros hablamos del mercado de consumo, estamos hablando de los individuos, estamos hablando de ustedes, estamos hablando de mí, que yo quiero irme a comprar una camisa, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hago es reconocer el problema. O sea, yo necesito ir a trabajar y para poder ir a trabajar, entonces necesito tener una camisa en buen estado. Entonces, reconozco el problema. Luego, busco información. ¿no? Una vez que busco información, bueno, ¿dónde puedo conseguir una camisa? ¿Qué marcas de camisas hay? ¿no? Y entonces me informo, me informo. Okay. luego paso a la tercera etapa, evalúo las alternativas. Okay, me voy a Ripley, me voy a Saga, me voy a Ashley o me voy a Gamarra. Okay. Y evalúo, me compro una camisa eh, eh, china, me compro una camisa John Holden, me compro una camisa trial, me compro una Pierre Cardin. O sea, tengo muchas alternativas y entonces evalúo las alternativas. Luego que evalúo las alternativas, la etapa 4 es decir: Yo necesito y voy a comprar esta camisa. ¿Ok? Me compro la camisa y la etapa 5 es: Ya me puse la camisa, me fui a trabajar, regreso con la camisa y yo luego evalúo si efectivamente la camisa era lo que yo esperaba que sea la camisa. ¿Ok? Entonces, miren todos los pasos por donde camina un consumidor, persona, en mercado de consumo, para tomar la decisión de una compra, ¿ok? Y estoy hablando de un producto sencillo, como una camisa, ¿no? Imagínense si el producto es un poco más complejo, como un televisor, o este, eh, una casa, ¿no? Y si el producto es muy simple, por ejemplo, como el azúcar, por ejemplo, o un té, ¿no? El, el tema es igual, ¿no? Solamente que el nivel, eh, la decisión es más rápida, ¿no? O sea, yo quiero comprar azúcar, bueno, sí, necesito dulce, se me acabó el azúcar en la casa, ten, ahí tengo el problema, Entonces, luego me voy a la tienda y busco información, le pregunto, señor, ¿tiene azúcar? Sí, ¿qué marca tiene? ¿Tiene, tiene embolsado suelto? Y, y me dan la información, evalúo las alternativas que me dan, me dicen, mire, señor, ¿sabe qué? No tengo azúcar suelta, solamente tengo esta dulfina. Ok, listo. No tengo muchas alternativas, listo. O me voy a otra tienda, ¿no? Me busco a otra tienda porque yo dulfina no compro, porque no la conozco, qué sé yo. ¿No? Tomo decisiones y luego, finalmente, termino comprando porque eso era lo único que tenía. Llevo a la casa y digo, oye, mira, eh, resultó buena la dulfina ¿No? Pero paso igual por todo este camino. Etapa 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y entonces... ¿Cuáles son los factores que influyen en la compra de una persona? Bueno, primero cada persona, porque cada persona es diferente, ¿No? Ahora, siempre hay una, una motivación, es algo que te impulsa a comprar, ¿No? También hay una percepción, o sea, nosotros tenemos ideas, tenemos ideas respecto de un producto, ¿No? Y esta idea puede ser positiva o negativa, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que se llama el aprendizaje. El aprendizaje ya no es percepción. El aprendizaje es fruto de la experiencia que yo tuve anteriormente con ese producto. ¿Okay? Entonces, yo ya sé, mira, ¿sabes qué? Este, este producto es malo. Este azúcar viene con, con, con, con cosas, con, tiene cositas ahí adentro, ¿no? O no endulza suficiente. ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo aprendí, porque compré y no me fue bien, ¿ok? Esa es la diferencia entre percepción y aprendizaje. La percepción es porque yo creo, la otra no, y la otra yo lo comprobé. Y luego vienen las actitudes, ¿no? Es la forma como yo me, me enfrento y me comporto frente a determinado producto. Entonces, como ven, las... La, el mercado de consumo tiene unas características muy particulares que tenemos que analizar, porque esos muchas veces son nuestros clientes. En, en, en, en emprendimientos, la mayoría de emprendimientos están muy asociados al mercado de consumo. Sin embargo, también hay emprendimientos hacia mercados organizacionales. ¿okay? En el mercado organizacional, ¿no? eh, el proceso de compra es un poco más complejo. Todavía que el... Que, pero es más racional ahí, ahí se piensa mucho, ¿no? primero que las empresas no compran porque, porque quieren comprar o se les ocurre, o sea yo no yo no las empresas no compran una Coca-Cola porque ah mira hay que comprar una Coca-Cola, ¿no? o sea las empresas compran lo que necesitan, ¿no? una industria compra si vas a fabricar una panadería para poner para, para poner el caso de una, de, de, de una empresa pequeña una panadería compra harina, ¿okay? compra aditivos, ¿no? compra embutidos. ¿no? ¿Y cuánto compra? Bueno, compra en función de lo que vende. O sea, no compra harina porque se le ocurrió. La cantidad que compra, la compra porque más o menos eso es lo que necesita para, una determinada, para un determinado tiempo. ¿okay? Entonces, a eso se le llama demanda derivada. O sea, yo compro en función de lo que vendo. ¿no? si vendo más, compro más si vendo menos, compro menos ¿no? Eso es, ese es, esa es la demanda derivada las personas hay más personas decidiendo ¿no? en, una, en, una organización, en una organización muchas veces hay un gerente hay un gerente de compras, hay un comprador entonces yo tengo que ir donde el comprador el comprador hace su cuadrito comparativo esto va a la evaluación del gerente de compras o sea, hay más, este, digamos, si quieren llamarlo burocracia, pero son los procedimientos de las organizaciones para poder tener control sobre las compras que se hacen. Son menos compradores, pero de mayor tamaño, ¿ok? O sea, las empresas, o sea cuando, tú, cuando hablamos del mercado de consumo, estamos hablando de, en el Perú, el, el, el, el mercado de consumo, estamos hablando, somos 30 millones de personas, ¿No? Si hablamos de hombres, podemos estar hablando de 15 millones de personas. Si hablamos de de de de, de niños de de de cero a diez años, podemos estar hablando de alrededor de cuatro millones de personas. Entonces, son gran cantidad de, de de de clientes, ¿OK? Pero todos consumen poquito, ¿No? En el caso de las organizaciones, las organizaciones no son millones, las empresas son algunos cientos, de repente, o algunos pocos miles, ¿OK? pero cada empresa compra mucho, ¿no? O sea, cuando yo, comp cuando yo vendo papel bond para una impresora, si se la vendo a uno de ustedes, ustedes me van a comprar con suerte un ciento, ¿no? De repente un millar, ya, porque eh, ustedes consumen, están estudiando, están en la universidad, etcétera, ¿ok? Me compran un millar. Cuando yo se lo vendo a una organización, me compra cinco, seis, siete millares, diez millares. ¿no? Y dependiendo del tamaño de la organización compra más. Entonces, hay menos compradores, pero cada comprador compra mucho más, ¿no? La relación entre el proveedor y el cliente es más cercana, ¿no? O sea, mi relación con la empresa, cuando yo le vendo una empresa, es muy personal, es más cercana, siempre estoy con el comprador, siempre estoy en cambio, con el vendedor de consumo masivo, Coca-Cola no sabe ni a quién le vende. No hay una relación personalizada, ¿okay? Y la compra es profesional, ¿No? Hay, un, hay, hay, hay, hay procedimientos para comprar, hay, hay requerimientos técnicos y muchas veces se necesitan ingenieros, médicos, que sean los que se encarguen de las compras porque el tipo de compra que se hace es muy técnica. ¿no? Entonces, esos son los requerimientos de los mercados. Entonces, esto, estos son los mercados, este es un poco el comportamiento del cliente eh, que yo quería compartir con ustedes. El tercer punto ya para entrar a la parte estratégica es, ok, miren qué complejo es este mercado, ¿no? Muchas personas, muy diferentes, cada uno compra distinto, eh, realmente eh, tratar de atacarlo eh, se hace, se hace muy, muy difícil, ¿no? Entonces, para eso existen las estrategias y una de las primeras estrategias es la que se conocen como la estrategia de segmentación, ¿no? Entonces, miren, miren en, el, en, en la figurita de la izquierda que tenemos ahí a las personas, ¿no? Ese es, ahí está el mercado, el mercado completo, ¿no? Los 30 millones de peruanos están ahí, ¿okay? Sin embargo, ¿no? Cuando los comenzamos a mirar ya de una manera más detenida, hay unos... Hay unos compradores azules, otros celestes, otros rojos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si bien hay muchas personas y todas diferentes, ¿Ok? Hay grupos de personas que tienen muchas cosas en común. ¿Ok? Y entonces yo lo que tengo que hacer es buscar esas cosas en común para poder separarlas y poder Buscar esas cosas en común que tiene cada uno de esos grupos y de esa forma yo voy a poder atacarlos de una manera más planificada, ¿ok? Entonces, miren cuál es la definición de segmentación. Segmentación es un mercado grande, dividirlo en grupos de consumidores con necesidades y características homogéneas, ¿ok? Todos rojos, todos azules y todos celestes, ¿OK? Ahí están todos. Y entonces yo voy a poder atacarlos con la mezcla de mercado, con mi marketing mix de una manera distinta a cada uno de esos grupos, ¿OK? ¿Para qué me sirve la segmentación? Uno pone en relieve las oportunidades de negocio que existen, ¿OK? Entonces, ¿Por qué? Porque como ya ahora los tengo separaditos, cada uno tiene una necesidad diferente. Entonces, ahí, cuando yo identifico la necesidad, aparece la oportunidad. ¿Ok? Me ayuda a establecer prioridades. ¿Ok? Me ayuda a establecer prioridades. ¿A quién ataco primero? Yo tengo que ver a quién ataco primero. ¿En función de qué? En función de mi análisis. ¿Ok? ¿Se acuerdan el análisis interno que hice? ¿A quién? O sea, de acuerdo a mi análisis interno, yo voy a determinar para qué soy bueno. ¿Ok? Entonces, ¿para quién es más fácil para mí atacar? ¿Al rojo, al azul o al celeste? Si tengo las capacidades para atender a los tres al mismo tiempo, uy, en buena hora, me voy con los tres. Pero de repente no tengo todos los recursos humanos, económicos, o de infraestructura, para atacarlos a todos. Entonces, me enfoco en uno solo. Y me voy con todo a ese uno solo. Porque ahí yo sé que soy bueno y voy a poder competir. ¿Ok? Y también, también me facilita el análisis de competencia. Porque en cada segmento, seguramente voy a tener a un competidor diferente. Okay. aquí en esta lámina lo que yo les muestro son las diferentes formas que tenemos para segmentar, ok, como pueden ver hay muchas formas de segmentar un mercado, ok, y sin embargo y sin embargo siempre tenemos la costumbre de, de utilizar la del, la del la del nivel socioeconómico, no, siempre estamos más pendientes del si eres del sector A, B, C, D o E, ¿no? Que no es que esté mal, pero no es la única forma de segmentar, ¿ok? O sea, de hecho, por ejemplo, hay segmentación en función a sexo, ¿no? Este tema del que hablábamos de la, del cuidado del, del, del cuidado personal ha hecho que muchos productos utilicen esta variable de sexo. ¿No? Como por ejemplo los fabricantes de tintes ¿No? Hoy día hay tintes para hombres y tintes para mujer ¿No? El champú ¿No? Hay champú para hombres y hay champú para mujeres. Entonces eh ha, ha, ha, se ha desarrollado más este, este, este, este esta variable en función de algo que ha sucedido en el entorno macro que es este cuidado este cuidado del cuerpo ¿okay? este cuidado de la presencia personal no eh, el estado civil también es una una manera de, de, de segmentar no, no hay, hay, hay hay productos hay productos para casados viajes, este, eh, joyas, ¿no? Eh, y, y, y bueno, o sea, el, el, la parte del ciclo de vida familiar también, ¿no? Entonces, hay muchas formas de segmentar, ¿no? Entonces, no nos cerremos al, al nivel socioeconómico ABCDE solamente porque es el más común y porque es el más el más usado, ¿OK? Aquí están las definiciones de lo que yo les mencionaba, las estrategias de segmentación. Entonces, cuando yo segmento, cuando yo segmento, yo puedo tener estos tres tipos, estos tres tipos de segmentación, ¿no? Un, estos tres tipos de estrategia. Una estrategia indiferenciada en la que yo a pesar de que he hecho la segmentación, yo como empresa decido de que voy a ir con el mismo producto a todo el mercado, ¿no? Por ejemplo, Leche Gloria. ¿Ok? Leche Gloria tiene su Leche Gloria azul y con la Leche Gloria azul yo voy a todo el mercado. No me importa si estás en San Isidro, en, en, en el Cusco, si estás en, en, en, en la provincia, la Leche Azul es la Leche Azul y para todos es la misma leche, ¿ok? Entonces, a eso se le llama indiferenciación. No, me ha, no hay diferencia, es, el, es la misma leche, ¿ok? Ahora, la estrategia concentrada, la estrategia concentrada es la estrategia a través de la cual la empresa segmenta, divide el mercado en tres grupos y apunta a uno solo, ¿ok? Esta es la típica estrategia de, las, de los emprendimientos la, y, y de las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque dividen el mercado y se concentran solamente en un grupo en los que ellos sienten que son capaces de, de competir, ¿no?, y muchas veces esta segmentación es de tipo geográfico, ¿no? Porque el emprendimiento, normalmente, yo trato de hacerlo cerca a mi casa, ¿no? Entonces, eh, yo voy a poner, pues, este, mi bodega, ¿dónde? Incluso dentro de mi casa, ¿no? ¿Dónde voy a poner este, mi ferretería? No sé, en, el, en, en, en una tiendita donde me alquilen, pero que esté cerca de mi casa. ¿No? ¿Y qué, voy a, qué, qué tipo de, de, de segmento voy a atender? Bueno, uno, uno que esté geográfico y que esté alrededor de, de, de, de, de, de, de mi entorno. ¿Okay? Entonces, las empresas, las empresas, cuando usan una estrategia concentrada, lo que hacen es eso, concentrarse en un solo segmento, porque su capacidad en ese momento solamente le da para ir a un solo segmento. La estrategia diferenciada es cuando la empresa ya es una empresa un poquito más robusta, es un poco más grande, y divide el mercado en varios segmentos y saca un producto distinto para cada segmento, ¿no? Y aquí vuelvo al ejemplo de Gloria, ¿no? Gloria tiene su leche azul, que es la leche para todo el mercado. Esa es la leche indiferenciada. Pero también tiene la leche eh, fresca también tiene la leche chocolatada, también tiene la leche deslactosada, ¿No? Y entonces comenzamos a ver de que Gloria es una empresa que identifica diferentes segmentos con di diferente necesidad y lanza un producto para este para cada uno de esos segmentos, ¿No? Entonces ataca y lanza su producto para cada segmento, ¿okay? Entonces, estas son las, las, las tres estrategias que eh, se siguen para, para la, la parte de segmentación. Aquí he querido compartir con ustedes un ejemplo muy sencillo para que entiendan de qué, de qué se trata esta segmentación. Por ejemplo, eh, hay un grupo de familias, hay, son la, la, las familias en general, la familia suya, la mía, la, la, la, la, la, la, todos... Eh, y nos vamos a focalizar en una, en una clase media y el fin de semana quiere salir a hacer alguna actividad con sus hijos. ¿Okay? Entonces, la necesidad del grupo, ¿cuál es? Tener una diversión y un momento de compartir en familia. ¿no? Entonces, típicamente estos son grupos de clase media, media, media alta, media baja, ¿no? pero que tienen hijos menores de 12 años. Normalmente los hijos mayores de 12 años ya comienzan a hacer una vida distinta y fuera de la familia, ¿no? O sea, salía con los amigos, se van a otro lado. Entonces, típicamente, con, entonces ya tenemos, ya tenemos identificado al grupo, ¿ok? Pero, ¿qué alternativas le podemos dar? Entonces, aquí es donde viene la creatividad de la empre, de la, la creatividad empresarial y del emprendimiento, ¿no? O sea, digo, a, a, Podemos tener, darle la opción de, de, de ir a un grupo, a un centro comercial, ¿no? El centro comercial es una inversión muy grande, es una, pero es una alternativa, ¿no? Un restaurante campestre, ¿no? Este, un parque de diversiones, o sea, las, las, alternativas, las alternativas van a depender del tipo de ofrecimiento que yo le pueda dar. O simplemente tengo un terreno y le doy espacio para que dé un picnic familiar. ¿No? Entonces, cada grupo va a definir qué tipo de actividad es la que, va, la que va a desarrollar en función de la oferta. Entonces, aquí es donde se junta la necesidad el consumidor y la tecnología que puede, que puede provenir de la oferta. ¿Ok? Entonces, eso es un poco la parte estrategia de segmentación, ¿no? Dividimos el mercado, identificamos dónde podemos atacar, y ahí atacamos. Vamos a hablar de diferenciación y posicionamiento de marca. Cuando hablamos de marca y de posicionamiento, de lo que estamos hablando es de lo que la gente tiene metido en la cabeza respecto de un producto. ¿Ok? Y nosotros lo que nos gustaría sobremanera es de que la gente tenga en su cabeza a mi producto. ¿no? Entonces, eh, el posicionamiento es la posición, es, es el conjunto de percepciones, sentimientos que los consumidores tienen respecto de un producto y de una marca en comparación con otros. ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer que la gente perciba nuestro producto de la mejor manera, que nos recuerden de la mejor forma para poder tener un buen posicionamiento de marca. La, la, el, el posicionamiento es un tema de percepción de cosas que nosotros mismos nos creemos a pesar de que a veces no son ciertas. ¿Ok? Y se los pongo con un, un ejemplo. ¿Cuál es el poder de la marca? Que okay. todos, todos en la mayoría y en el Perú, cuando vamos al chifa, nos tomamos un Inca-Cola. ¿no? Y si alguien pide una Coca-Cola, lo miramos con cara, oye, que el, el chifa es con Inca-Cola, ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿qué pasó? Ah, eres, es, es, es, hay algo raro acá, ¿no? Pero cuando pedimos una pizza, la pizza sí, la pizza sí es con Coca-Cola. ¿no? La pizza es con Coca-Cola, ¿no? ¿Hay algo escrito sobre eso? No, es pura percepción. Es algo que nosotros nos hemos creído. Es algo que las marcas nos han hecho que nosotros percibamos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestra marca. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestro emprendimiento, con nuestro producto, con nuestro servicio. O sea, y para eso lo que nosotros necesitamos es que nuestra marca, nuestro servicio, nuestro emprendimiento, tenga un beneficio diferencial, ¿no? ¿Y qué cosa es un beneficio diferencial? Es una ventaja sobre los, sobre los competidores, o sea, es algo que yo tengo y mis competidores no tienen, ¿No? Eso es lo mejor que nosotros podemos ofrecer, ¿Ok? ¿Y, y, y qué, qué diferencias normalmente percibe el consumidor? O precios bajos, que es lo que menos queremos, ¿no? O, pero, o, o ofreciendo un beneficio que los demás no tengan y que justifique que van a pagar algo más por mi producto. ¿okay? Un objetivo claro de una estrategia de posicionamiento es tratar de generar algo de valor. Si yo ofrezco algo de valor, el cliente va a estar dispuesto a pagar más. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos de procurar. ¿No? O sea, nosotros cuando, cuando vamos a, a, a un bar y pedimos una cerveza, una cerveza nos puede costar 15 soles, una cerveza chica. ¿Ok? Pero ¿estamos pagando por la cerveza? No estamos pagando por la cerveza. Estamos pagando por todo lo que hay alrededor de la cerveza: el bar, la música, las sillas, el ambiente, la gente, ¿no? Entonces, hay un beneficio diferencial, hay algo distinto que hace que yo esté dispuesto a pagar 30 soles por una jarra de cerveza, 15 soles por una botella chica. ¿Okay? ¿Cómo construyo el posicionamiento? Esto no es un trabajo fácil. El posicionamiento se construye con el tiempo. ¿Okay? El trabajo, el, el, el, el posicionamiento se construye con el tiempo. Pero tengo que marcar claramente que yo debo, primero, de tener un, un producto y una marca, ¿no?, y la marca tiene que tener algunas características, ¿no? O sea, yo tengo, tengo, tengo, tengo las marcas típicamente son, son, son, palabras cortas, tienen que ser fáciles de leer, tiene que tener relación con el producto, hay algunas características que deben de tener las marcas, pero lo importante es tener mi marca y focalizar mi estrategia de posicionamiento en la relación producto marca, ¿Ok? La diferenciación que yo voy a escoger, o sea, cuál es el beneficio que yo voy a ofrecer distinto al de la competencia, puede ser de diferente tipo. La diferencia puede estar en el producto, la diferencia puede estar en el servicio que doy, puede estar en las maneras como lo distribuyo en el canal. Puede ser la diferenciación del personal, ¿no? O puede ser una diferenciación de imagen también, ¿no? Entonces hay varias formas como yo me puedo diferenciar y yo tengo que ver cuál es la mejor forma, ¿no? Pero sobre todo luego que yo ya tengo identificado mi relación producto marca y mi diferenciación, esta diferenciación en el producto, yo tengo que comunicarlo intensamente, ¿ok? Y la comunicación intensa no significa que tengo que hacer radio, televisión, no. Si tengo un emprendimiento somos una empresa pequeña y con toda seguridad no voy a tener presupuesto para hacer radio, para hacer televisión. Voy a tener... Pero eso no significa que no voy a hacer comunicación, simplemente que voy a focalizar mi comunicación al entorno alrededor del cual yo me voy a desarrollar. O sea, si por ejemplo yo pongo una bodega en la esquina y... Lo que... Mi beneficio diferencial es que yo todos los días abro a las 6 de la mañana y vendo pan. ¿No? Entonces, ese es mi beneficio diferencial. Entonces, a mí todo el mundo me va a conocer. Este, ah, la bodeguita de la esquina, esa es la que tiene pan. Listo, ya estoy identificado. Pero no es la bodeguita de la esquina, pues no. Entonces, es, es, es, es, es la, la, la bodega de Don Lucho. Entonces, yo pongo ahí Don Lucho y Don Lucho es el que tiene pan. ¿Dónde vamos a Don Lucho? Y don Lucho, y, y, y yo haré volantes, haré una pizarra en la puerta, una, una, un letrero grande que diga don Lucho, ¿no? Una pizarra que diga se vende pan todos los días, ¿no? De tal manera que todo el que pase vea que dice ahí se vende pan, ¿no? Abrimos a las seis. Eso es la comunicación intensa. ¿Ok? Entonces, si no comunico, la gente no se entera de lo que estoy haciendo. Entonces, hay que comunicar, hay que buscar las formas económicas en función del emprendimiento que tengo. ¿Ok? Pero que hay que comunicar, hay que, hay que comunicar. Finalmente, ya para terminar, yo quiero dejarles estas ideas claves para eh, los emprendimientos. Uno, es que el marketing... Métase en la cabeza, no es de uso exclusivo de las grandes empresas. Okay. el marketing lo tenemos que usar todos. No importa el tamaño que sea la empresa, lo que voy a hacer es que mis actividades, como hemos dicho que el marketing son actividades, bueno, estas actividades serán acordes a mis capacidades, porque también he dicho de que parte del marketing como parte del marketing yo tengo que hacer un análisis y dentro del análisis, mi análisis interno. Y si en el análisis interno yo identifico mis limitaciones y mis capacidades, entonces, cuando yo soy consciente de qué cosa puedo y qué cosa no puedo, pues, oriento mis actividades hacia lo que puedo y trato de mejorar lo que no puedo para luego poder hacerlo más adelante. ¿Okay? Pero no puedo dejar de hacer marketing porque soy chico. ¿Ok? Lo segundo es que es mucho mejor trabajar un marketing estratégico. Pensar, planear, analizar, y definir segmentos, y definir posicionamientos, para luego poder llegar al siguiente punto, que es el diseño del marketing mix, que es mi marketing operativo. Es decir, yo, mi producto, lo voy a diseñar en función de mi estrategia. Identifiqué la necesidad. Nadie vendía. La panadería más cerca está cuatro cuadras. Listo, pongo mi bodega y vendo pan ahí. Ya la gente no va a tener que caminar cuatro cuadras. En la esquina está el pan. Identifiqué la necesidad diseñé el producto y ahí está. Ahí estoy manejando mi marketing mix. ¿A qué precio? Al mismo precio de la panadería. ¿Cuánto gano? Seguramente no gano mucho porque no hago el pan. Lo compro por mayor y tengo un margen pequeño. Pero cuando van a comprar el pan, compran la mantequilla, compran el azúcar, compran el arroz, compran el aceite, compran lo que necesitan del día y ahí es donde viene la ganancia. ¿Ok? Entonces, desarrollo una estrategia y manejo mi marketing mix, ¿ok? Cuando mi marketing mix, mi día a día, mi precio, mi distribución, lo manejo en función de una estrategia, mis resultados van a ser, van a ser mejores, ¿ok? Entonces, eh, yo quiero redondear diciendo de que todo emprendimiento exitoso requiere de herramientas adecuadas personas adecuadas y estrategias adecuadas. Si nosotros juntamos las tres cosas, y ahí vemos el gráfico en el medio, nosotros vamos a poder lograr un, un, un emprendimiento, un emprendimiento exitoso, ¿OK? Necesitamos las cosas, estas son las herramientas, ¿No? Y las personas, ¿OK? No olvidemos que las personas hacen muchas veces la diferencia. Y si a esto le agregamos las estrategias que estamos hablando, entonces esto, esto va, va a funcionar mejor. Eh, muchas gracias por su atención y ahora sí quedo atento uh, para las preguntas que pudieran tener. A ver, acá tengo una primera pregunta. Eh, Marcos Valencia nos dice, la cultura en el Perú no cree en el marketing. Los pequeños y medianos emprendimientos no quieren invertir, por ejemplo, en, en publicidad. A ver, eh, es, es una muy buena pregunta. Eh, yo quiero comentarte una cosa que a mí me ha tocado eh, vivir. El tema, el tema del, del, del, de que no quieren invertir en, en publicidad, no es un tema cultural, no es un tema cultural, y no es un tema del Perú, y no es un tema de emprendimientos ni de empresas chicas. Eh, yo he tenido la experiencia de trabajar en empresas grandes, y cada vez que hay un problema, lo primero que cortas en gastos es publicidad. Okay. Es lo más fácil de cortar, okay. O sea, y tú has dicho una, una, has utilizado una palabra muy importante que es invertir en publicidad, ¿no? Quienes estamos en marketing, quienes estamos en marketing y, y, y quienes estamos metidos en negocios, siempre hablamos de invertir en marketing. Cuando tú hablas con un gerente financiero, ¿no? Eh, cuando hablas de inversión, hablas de una cantidad de dinero que tú pones y que tiene un retorno, y que tú lo puedes medir y lo puedes cuantificar. Y lamentablemente, cuando tú hablas de publicidad, tú no puedes eh, garantizar un retorno. O sea, tú no puedes decir, yo voy a invertir 5 millones de dólares en, en televisión y este año... Con esos 5 millones de dólares, nuestras ventas van a aumentar 40 millones de dólares. Eso no existe. ¿okay? No, hay, no hay forma de cuantificar eh, el, el retorno en las inversiones de publicidad. ¿Y por qué? Porque la publicidad, como dije al comienzo del, de, de la charla, es una sola de las herramientas de marketing. ¿no? entonces eh, yo puedo hacer una muy buena campaña publicitaria, pero si por alguna razón el producto no fue de la aceptación del consumidor, por más buena publicidad que haya hecho, cuando el producto no resultó tan bueno como pensábamos, este, fracasa. Y todo el presupuesto que metimos en publicidad se va al, al humo. ¿Ok? O sea, no hay ninguna empresa en el mundo que no haya tenido una experiencia de lanzar un producto que fracasó. Empresas como Ford, por ejemplo, han lanzado modelos que no se vendieron nunca. Nunca tuvieron éxito. Empresas grandes como Herber, por ejemplo, que es el líder mundial de fabricación de alimentos, este, ha lanzado productos que fracasaron. Y para poner un, algunos ejemplos, de, en, en el Perú, Bacchus y Johnson que es la cervecera más grande del país y durante muchos años, ¿cuántas veces ha lanzado cervezas que han fracasado? ¿No? Entonces, es por eso que a un financiero nunca, lo puedes, eh, nunca le vas a poder demostrar de que la publicidad es una inversión y que tiene un retorno. Entonces, la publicidad siempre, a, en, en toda compañía, y es lo que hay que hacer en un emprendimiento, tiene que ten, tienes que tener una reserva de dinero para la comunicación. Ya no le llamemos publicidad, porque la comunicación es una cosa mucho más general. Y acuérdense que hoy día tenemos el marketing digital. Y el marketing digital es una de las maneras más efectivas de comunicar hoy. Y además es bastante económica. ¿Ok? Entonces, eh, no hay que descartarlo, no es un tema de cultura, es un tema económico, financiero y por eso es de que cuando yo hago un emprendimiento, así como yo me pongo un sueldo, porque yo soy el gerente del emprendimiento y ese es mi sueldo, y en eso hay que ser bien ordenado, porque todo emprendimiento que no tiene ese orden, ¿no?, este, puede fracasar, ¿no? Porque hay muchos emprendimientos en, en el que tienes un, un flujo de cash permanente y de repente tú dices, oye, este, anda, cómprate una sea y agarras y agarras del negocio y le mandas a comprar. O sea, si tú quieres tomarte una ganancia saca de tu bolsillo, no saques de la caja del negocio. ¿no? Entonces, ese orden eh, financiero igual tiene que darse con la publicidad. Yo tengo que tener reserva de un monto para publicidad, del que sea. Puede ser mucho o poco, pero eso es para publicidad. Y entonces cuando yo ya sé cuánto tengo para publicidad, tomaré la decisión de, ok, esto es lo que hay. Bueno, ¿qué hago? Bueno, haré volantes, haré mi letrero en la puerta del negocio, no haré mi página web. no Pero siempre tengo que tener mi fondo de publicidad. Y siempre y cada año lo voy renovando. Y si voy creciendo, también tiene que ir creciendo esa cajita. ¿Ok? Entonces, el, la, la, la parte publicidad y comunicación tiene que ser una partida del negocio. ¿Ok? Un monto que yo designo para esa función. Tienes que tener. ¿Ok? No importa el tamaño que tenga. Ya lo irás creciendo conforme eh, crezca el negocio. Bien, eh, Marco Aldama, eh, mis felicitaciones por la asesoría, muy didáctico y a la vez. Bueno, gracias, gracias por el, por, por el comentario. Eh, Nelson Zárate, ¿Cómo reconocer un determinado público que acepte mi producto? A ver. Eh, cuando hablamos de reconocer al público que quiere mi producto, estamos regresando a la época y estamos hablando de por lo menos hace unos 40 años en la que las empresas fabricaban cosas y yo tenía que buscar a ver a, a, a quién le gusta, ¿Okay? Hemos sido eh, bastante claros de que el, el marketing de hoy es Primero yo identifico qué quiere la gente y dependiendo de qué quiera la gente yo le ofrezco el producto, ¿Okay? o sea, yo tengo por eso es de que el marketing operativo debe de responder al marketing estratégico. Entonces el marketing estratégico hay que hacerlo primero, pero claro, hoy sabes qué? yo ya tengo mi emprendimiento, o sea, yo ya tengo yo ya yo, yo ya tengo mi negocio, o sea, yo ahora quiero hacer marketing estratégico. Pero, ¿cómo retrocedo? No, no, no hay que retroceder. Lo que hay es que ir redefiniendo cosas, ¿no? O sea, analiza, analiza qué, cuál es tu mercado, dónde estás ubicado, qué tipo de gente tienes alrededor, y ahí te vas a dar cuenta, de repente, que el producto que hoy día tienes y con el que iniciaste tu emprendimiento no es el más adecuado. Entonces, ajusta y modifica tu producto en función de lo que el mercado que tiene cerca requiere. ¿Ok? Esa, esa, esa es la idea del marketing estratégico. Identificar la necesidad y diseñar mi marketing mix, ajustar el marketing mix de acuerdo a lo que quiere, a lo que quieren los clientes. ¿Ok? Ese es, ese es, es, es un poco y no al revés. ¿No? Hace muchos años, hace muchos años los fabricantes fabricaban, ¿No? Yo fabricaba Coca-Cola, yo fabrico Coca-Cola, y, y fabrico Coca-Cola, y tómala, y esa es mi Coca-Cola, y la, la tomas así como es, y si no te gusta, mala suerte, ¿No? ¿Qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Lo que ha pasado con el tiempo es hoy día tenemos una Coca-Cola light, tenemos una Coca-Cola cero, Coca-Cola ya no fabrica solo Coca-Cola, tiene Fanta, tiene Sprite, ¿No? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que estoy hablando como ejemplo de una empresa muy antigua que viene de la época en la que él fabrica su producto y lo lanza al mercado y el que él quiere lo compra y el que no quiere mala suerte, ¿no? Entonces, cuando evoluciona el marketing y comienza el marketing a pensar en el consumidor, lo que hace es, oye, no todos quieren Coca-Cola. Hay gente que quiere otras cosas. ¿Qué quieren? ¿Ok? ¿Quieren una bebida naranja? ¿Ok? ¿Quieren una, una, una? ¿Quieren ahora qué cosa quieren? El tema del cuidado del cuerpo. Ya no quieren tantas calorías. Hay que bajarle el azúcar a la, la Coca-Cola normal y hay que, hay que hacer otra que sea con cero azúcar. O sea, te vas acomodando y vas lanzando y vas ajustando en función de lo que quiere el mercado. ¿Ok? Entonces... No hay que identificar al que quiere tu producto. Identifica qué quiere la gente y acomoda tu producto. Es al revés de lo que, de lo que estás diciendo. A ver, siguiente pregunta. Eh, Pedro Cerrón. ¿El marketing nos ayuda a ubicarnos al segmento de cliente que queremos satisfacer sus necesidades? Sí, claro. Eh, de hecho, de hecho, eh, para eso segmentamos, ¿no? O sea, justamente el, el, el, dice, el marketing nos ayuda a ubicarnos al segmento. O sea, a ver, a, a, aclaremos un tema. La segmentación y la división del mercado es una estrategia de marketing. O sea, volvemos al concepto. El marketing es un todo, es una cosa grande. Y hay un montón de actividades. Dentro de esas actividades hay, una, hay un diseño estratégico. Y ese diseño estratégico, dentro de ese diseño estratégico, está la segmentación. Entonces, cuando hacemos esa segmentación, cuando, cuando dividimos al mercado, es hombres, mujeres. Para, estas, para los hombres, este producto. Para las mujeres, este producto. ¿Ok? Entonces, ahí hacemos una diferenciación. Entonces yo voy identificando. Y sí, me va, me va ayudando. La, el marketing lo que me va ayudando es a poco a poco llegar a esos clientes a los que yo realmente puedo atender con, eh, mi, con, con mi producto, ¿no? con lo que yo ofrezco. Okay. Valeria, Mariel, eh, ¿cómo yo debo reconocer un determinado producto para que lo puedan ver? A ver... Eh, ahí no, no, no, no entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de, de interpretarla. Eh, cuando hablamos de que lo puedan ver, yo entiendo de que estamos hablando de la exhibición del producto. ¿okay? El, el, dentro de las estrategias de marketing que ya es, que ya no, no es, no es, no es parte de la estrategia de marketing estratégico, sino del marketing operativo, está el hecho de, eh, el acomodo de la tienda, del local, del establecimiento, ¿no? Y, y ahí es donde yo juego con lo que se llama la exhibición. Entonces, yo tengo que exhibir los productos que ofrezco de una manera que efectivamente sean atractivas, ¿no?, entonces, hay técnicas que se desarrollan para poder exhibir de una manera eh, adecuada eh, para que el producto tenga alta visibilidad en la tienda. O sea, yo cuando entro a una tienda, por ejemplo, y yo estoy yendo por un centro comercial y hay una tienda de ropa de mujer, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a tratar de poner? Si yo soy el dueño de la tienda de, de, de, de ropa, ¿qué es lo que yo voy a tratar de poner en la vitrina de afuera. Yo voy a tratar de poner el mejor vestido de, que tenga, el mejor polo, el mejor la mejor combinación que yo tenga de ropa, la voy a poner en la vitrina que da al pasadizo. ¿Para qué? Para que le jale el ojo al que está pasando, voltea a verlo y entra a la tienda. Una vez que entra, yo voy a tener a un vendedor que se va a encargar de que esa curiosidad, ese proceso, recuerden, recuerden que es un proceso, ¿no? O sea, reconocimiento del problema, pe, pe, pe, pe, pe, pedido de información, entonces el, el tipo eh, tiene la, la, la curiosidad de entrar porque le gustó la exhibición, entró a la tienda y yo voy a tratar de resolverle todas sus dudas y darle las alternativas para que escoja y luego lo voy a presionar para que compre. ¿Okay? Entonces, de eso se trata un poco eh, la exhibición. Y espero que se haya referido a ese, a ese punto, Valeria, para, para haberle aclarado. Edward Alexis, hoy en día se habla mucho sobre el marketing digital y lo esencial que es para las empresas. Teniendo en cuenta las claves del marketing que usted acaba de explicar, ¿cómo una microempresa, o mejor dicho, negocio minorista, puede empezar a utilizar el marketing digital como tal? Eh, es, es, es, es muy simple. O sea, el marketing digital justamente eh, es, la herramienta, es, es la herramienta que le ha caído como anillo al dedo a todas las empresas más pequeñas, justamente por su alta capacidad de difusión y por su bajo costo. ¿no? Antes, cuando nosotros queríamos hacer publicidad masiva, no nos quedaba otra que hacer televisión, diario, radio. Y, y eso era extremadamente caro. Y hasta hoy sigue siendo extremadamente caro. Hoy día yo pongo y abro una página web que es lo más rústico que hay dentro del marketing digital. Y yo con eso ya existo en el mundo. Porque hoy día si una empresa no tiene una página web, o sea, ¿qué es lo primero que hacen todos los chicos todos los jóvenes, inclusive personas hasta, hasta, hasta de mi edad, cada vez que ven algo nuevo y que no conocen, una tienda, una experiencia, cualquier cosa, un, un da, entro a mi teléfono, me, voy a Google y busco. ¿Okay? Entonces, si alguien ve una tienda, ve ven, ven mi tienda o alguien le recomienda, oye, mira, ¿sabes qué? Hay una tienda en la esquina de no sé qué. No sé qué". Yo entro y lo busco en internet. Y si no estoy, no existo. ¿no? Entonces, eh, el, ¿cómo una microempresa, para eh, responder tu pregunta, ¿cómo una microempresa o un negocio minorista puede comenzar a utilizar el marketing digital como tal? Puedes comenzar con lo mínimo básico que es tu página web, pero inmediatamente tú lo que tienes que comenzar a hacer es justamente y, y el IPM tiene cursos de manejo de, de, de, de marketing digital y de contenidos y demás, hay que ver cuál es la estrategia más adecuada para el tipo de negocio que tú tienes. Pero una de las grandes ventajas que tiene el marketing digital es que te ayuda a relacionarte directamente con tus propios consumidores. ¿Okay? Entonces, eh, es lo mejor que, no, que le puede haber pasado para, a, a un emprendimiento, ¿no? Es, es, es, es el marketing digital. ¿no? Pero ahora es muy importante que este marketing digital como parte de la estrategia de comunicación, responda a una estrategia. Es decir, que estemos en la red social adecuada, ¿no? Porque no es lo mismo estar en LinkedIn que estar en Facebook. No es lo mismo generar un blog, ¿no? Que estar en Twitter, ¿no? Entonces, cada red social tiene una función. Cada red social tiene un público. Y todo eso va a determinarse en función de la estrategia. ¿A qué segmento me estoy dirigiendo? Voy a un segmento organizacional, LinkedIn. Voy a un segmento de personas, no sé, tal vez Facebook. Mi producto es técnico, necesito Twitter. Entonces, mi estrategia de redes, mi estrategia digital, va a depender de la estrategia global de marketing que yo haya determinado para mi emprendimiento. ¿Ok? Sigo, Dani Camarena. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo puedo expandir mi marca de ropa para que sea reconocida y llegue a todo el público joven? Bueno, eh, aquí hay que... Eh, me, me dan la oportunidad de, de, de, de comentar, de, de comentar eh, algo que es muy importante en marketing. ¿Ya? en marketing. En marketing no existe una regla fija para nada, o sea, en marketing no existe así se hace, ¿no? Y por qué lo digo, por ejemplo, eh, yo puedo tener una marca y voy a hablar de alguno de los de los de los productos que yo conozco, yo puedo tener una una marca de lubricantes como Castrol que tiene una estrategia, que tiene un posicionamiento, que tiene una segmentación Ok, Y que es una marca líder y que es exitosa. ¿Okay? Sin embargo, también tengo a una marca como Shell, ¿no? que tiene un segmento distinto, que tiene una estrategia distinta, que tiene una manera de trabajar distinto, que tiene un posicionamiento distinto y que también es exitosa. Es decir... Dos empresas del mismo rubro que hacen exactamente lo mismo y tienen diferentes estrategias, ambas son exitosas, ¿ok? Se puede dar el caso de que dos empresas y yo quiera hacer lo mismo que hace líder y fracasar, ¿ok? Porque no tengo una identidad propia, ¿no?, hay algunos que sí, efectivamente, podrían ser exitosos siguiendo, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el, caso, el caso de Magia Blanca, ¿no? Magia Blanca era una marca chica de detergentes que eh, se hizo grande porque imitaba todo lo que hacía hace Ariel, ¿no? Y así se hizo grande, ¿no? Le fue bien hay otras marcas que eh, hicieron lo mismo, copiaron al grande y fracasaron. ¿Okay? Entonces, eh, no, no, hay una, no hay una regla fija que te pueda decir cómo expandir una marca para ser reconocida en, en, en, en, en, en, en todo el mercado. ¿no? Eh, de hecho, es bien ambicioso llegar a todo el mercado lo primero que tendrías que hacer es ver tu análisis situacional, lo que dije yo, hacer un análisis interno, ¿cuáles son tus capacidades? O sea, ¿realmente hoy día tienes capacidad para atender a todo el mercado joven de todo el país? ¿No? Todo el público joven. ¿Estás listo para eso? Entonces, eh, si estás listo para eso, eh, es posible que comiences a trabajar en una estrategia para eso. ¿Ok? Pero si no, entonces, no tienes que ir a todo el público joven. Puedes ubicarte en determinado rango de edad, de repente, o en determinado ambiente geográfico, dependiendo de dónde esté tu tienda. O sea, hay otras formas de ir creciendo poco a poco, ¿ok? Porque esa es otra cosa bien importante. Hay muchos emprendimientos que han terminado, que han terminado siendo grandes empresas. Pero es bien difícil de que eso haya ocurrido, en menos de veinte, treinta, 40 años, ¿no? Tenemos el ejemplo de Montalvo, por ejemplo, que fue un emprendimiento, fue una peluquería, hoy día es un imperio, ¿cuánto tiempo pasó? Han pasado 25 años, ¿no? Tenemos a Cola Real, al grupo Aje, ¿no? ¿Cuánto, cuánt, ¿Cómo comenzó el grupo Aje? Comenzó como un emprendimiento, un, una embotelladora en Ayacucho, ¿no? En, en una provincia pobre, ¿Y qué hizo? Hizo una embotelladora con una gaseosa y con una marca. 60 años después, hoy día es una marca mundial, internacional. Entonces, eh, y seguramente muchos de ustedes son muy jóvenes, no coman ansias. O sea, hay que ir paso a paso, hay que ir paso a paso. Esto es el, el, el la idea del marketing justamente es esa, el poder pensar en el largo plazo, ¿no? Cuando pensamos, cuando, cuando hacemos negocio, muchas veces nos quedamos en el negocio y hacemos plata y nos va bien y vivimos bien seguramente, este, pero es, hacemos eso solamente, hacemos negocio. Hoy día nosotros lo que queremos es hacer empresa y la empresa es algo que debe perdurar y por eso es que yo creo una marca y esa marca es la que, tiene que, eh, que tenemos que construir y eso se construye poco a poco. Okay, Entonces, eh, así funciona, ¿ok? Marco Aldama, muchas gracias, muy bien he invertido mi tiempo en su clase, me dedico a la publicidad, tengo dos negocios, pollería, pizza, marca de ropa, de bebés, estoy creando mi campaña navideña, me actualizó las ideas, ¿ok? Me alegro que te haya servido, este, otra recomendación que te hago, este, considerando de que te dedicas a publicidad tienes negocio, pizzería, pollería este, siempre es bueno focalizarse ¿no? y, independiza, independiza bien los negocios, focalízate porque cada negocio es una estrategia distinta y, y, y, y me imagino que digamos, el tiempo con todo lo que tienes que hacer eh, te va a quedar corto eh, Cristian, ¿cómo puedo eh, realizar una correcta segmentación en el rubro de fast food y cómo generar mayor tráfico en la tienda y redes sociales eh, a ver vuelvo al concepto de la correcta segmentación en marketing no hay nada correcto ni incorrecto ¿no? eh, muchas veces muchas veces este, hay, hay, mucho, hay mucho de experiencia hay mucho de conocimiento del mercado, hay mucho de feeling, ¿no? Pero no hay no hay una cosa correcta, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, yo con una segmentación puedo ser exitoso con otra segmentación, siendo otra compañía también puedo ser exitoso. Eso no no no es no es un tema, Ok Hay que estar claro, ¿no? Y si estamos si estamos en el rubro de fast food eh, hay que ver eh, de qué tipo de fast food estamos hablando, ¿no? En el, el, el tema de fast food juega mucho el tema de ubicación, ¿no? Eh, el tema de tráfico en la tienda, con mayor razón, tiene que ver con el tema de ubicación, ¿no? No es lo mismo un fast food eh, en, en un centro comercial no, en un food court, en donde todo el mundo va a comer y ya tienes tú ahí tu, tu local, en donde el tráfico está creado por el centro comercial, que eh, un fast food en una calle en donde la circulación no es, no es, no es, no es grande o estás en una avenida en donde... Eh, puede pasar gente pero la mayor cantidad de gente pasa en carro o sea la ubicación en tema de fast food es es un, es un tema es un tema de, de, de especialización y el tráfico en redes sociales definitivamente está asociado al, al, al tipo de contenido de las de, la, de, de las redes ¿no? eh, De hecho ahí no te puedo ayudar no es mi especialidad de redes sociales hay cursos que el ipm tiene respecto de cómo generar tráfico en, en, en, en las redes sociales, pero eh, conceptualmente es lo mismo que generar tráfico en tienda, ¿no? En la medida de que tú pongas algo atractivo en la red social es lo mismo que cuando tú pones algo atractivo en tu negocio, ¿no? Eh, tú generas tráfico en función de la atractividad de lo que tú pones. ¿no? Entonces eso es un poco lo que te puedo decir. Eh, bueno, Ángel, muchas gracias eh, eh, muy, muy, muy buena, muy didáctico eh, Fabián González, eh, soy fotógrafo de bodas y siento que entrar al mercado de bodas grandes es más cuestión de contactos que de marketing bueno, te cuento de que el tema de contactos es parte de la estrategia de marketing, o sea, sin duda, sin duda alguna ok eh, el, el, el marketing eh, no está el, el tema de contactos no está alejado del marketing, de hecho es eh, es, es, es una parte fundamental cuando tú, cuando tú tienes un negocio de, de ese tipo y quieres llegar a un mercado quieres atacar a un mercado que de alguna manera tú lo sientes medio cerrado ¿no? este definitivamente no vas a entrar si no tienes los contactos adecuados ahora cuando, cuando tú hablas de bodas grandes posiblemente estás hablando de, de digamos de, de eventos sociales importantes y otra vez volvemos al tema de segmentación no o sea, tú eres fotógrafo de bodas, perfecto, y tienes claro cuál es tu segmento. O sea, tu segmento no son las grandes bodas, ¿no? Es otro tipo de bodas. Si tú quieres entrar al segmento de bodas, más allá de los contactos, lo que necesitas es una estrategia específica para entrar a ese mercado, ¿no? Lo primero es de que, por ejemplo, tendrías que tener una muy buena página web, ¿no? Lo otro es, puedes referenciar las mejores bodas que hayas tenido en, en, en, en tu carrera, que pueden haber sido muchas, este, y, y tus mejores fotos, y las pones en tu página web. Y otra cosa importante posiblemente vaya a ser de que vas a tener que subir tu precio. no Entonces, porque si tú quieres ir a las grandes bodas, y, y eres muy barato, te va a decir, no, este, este, este, este, este, este no, no, no, no está en el nivel eh, de lo que es un fotógrafo profesional, ¿no? O sea, un fotógrafo como para este tipo de eventos, ¿no? Y entonces, todo eso forma, por eso, es que, por eso es que hay que ser estratégico. O sea, tú dices, yo quiero entrar en este negocio, necesito contactos. Sí, posiblemente necesites contactos, pero lo que principalmente necesitas es una, un, un, buen producto, un buen servicio, una buena presentación de lo que tú podrías ser capaz de hacer en una boda de esa magnitud, ¿No? O sea, si tú muestras lo mejor que has hecho, ¿No? No importa, este, el resto, ¿okay? Pero tiene que, tienes que responder a una, a una, a una estrategia, ¿No? Y esa estrategia significa, que seguramente vas, te van a pedir, pues, que tengas la, una cámara, pero ya una tremenda cámara, pues, ¿no? O sea, y eso tiene que ser parte de tu oferta, ¿no? Y entonces, este, ¿qué más? Este, no sé qué tipo de equipamiento puedas necesitar, pero todo eso tiene que ser de primera, ¿no? ¿Y cómo tienes que ir vestido a una reunión así, a, a solamente a ofrecer el producto? Tienes que ir muy bien vestido, muy bien acomodado, porque tú quieres ir a la gran boda, ¿no? Entonces, es parte del diseño del servicio que vas a dar, ¿no? Más allá de los contactos, que no digo que no sean importantes, primero tienes que hacer tu estrategia de cómo vas a entrar en ese mercado, que hoy día no lo tienes, que tú sientes que eres capaz de atenderlo, pero bueno, entonces tienes que tener el producto y el servicio y armarlo de una manera adecuada y de una manera estratégica. Ok, y con eso ya es, se, se terminan las preguntas eh, y yo les agradezco a todos la, la atención eh, la asistencia y, y, y, y la paciencia de todos los que se han quedado hasta, hasta esta hora. Ya estábamos casi bordeando las dos horas, así que yo creo que... Eh, espero que les haya sido de utilidad y, y, y bueno, el, como les dije, el, el, el IPM tiene cursos de, de, de marketing digital, eh, pero siempre... Eh, es importante, es importante que tengan en cuenta de que toda estrategia de marketing digital tiene que responder a una estrategia general de marketing para poder ser exitoso y no tener, y no tener la duda de qué pasa. Si yo ya abrí mi página web, ya estoy en Facebook, ya estoy en, ya estoy en todas las redes sociales y no vendo. ¿no? Y es que posiblemente falta la coherencia en la parte estratégica que es lo que, lo que debemos a, a, a apuntar. Ok. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.